Sí, sí, sí. ¿Te <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ganas locas de comerme el mundo empiezo segundo de bachillerato bueno el año pasado seguramente no lo sabréis pero me tomé como un año sabático donde no hice nada aparte de jugar a CSGO y bueno pues este año lo empiezo con muchísimas ganas porque no sé he hecho como un reset de mi mente y ahora estoy súper feliz y happy y no tengo preocupación ninguna aparte de aprobar segundo de bachillerato claramente y los globales y los parciales y los exámenes, y el estudiar, ahí espera que me destrime un poquito Pues eso, y además tengo unas ganas locas de tirar con el canal para adelante y, y, y mejorar cantando, dibujando Necesito tiempo para ir al gimnasio también No hay tiempo físico, no hay tiempo físico Y bueno, llevamos cuatro días de curso, casi nada Y tengo unas ganas de que empiece Por una parte sí, ¿sabes? Que empiece y que se acabe ya Y, y sacármelo todo súper bien Pero por otra, da mucho miedo eso de los exámenes Porque realmente segundo de bachillerato Es mucha teoría y mucho de todo Y realmente tienes como una gran responsabilidad Pero claro, cuanto antes empiece y antes continúe y antes siga antes de acabar, ¡ah! ¿eh? De momento, estos tres días que llevo han sido muy guays. O sea, muy guays. He entrado en una clase donde no conocía casi nadie. Todo el mundo es súper majo y tal. Yo, yo estaba súper cagada de miedo, realmente. Estaba el primer día, no conozco a nadie. Y pensaba que me quedaría súper sola y súper tal. Pero bueno, eh, la gente realmente es súper maja. Y bueno, también me he encontrado a, a Spanish Dual, o sea, que, que es un chico que conozco de Twitter. Y resulta que me lo encontré en la cafetería de este cole, pero así de ¡ah! no sé si os habéis dado cuenta, pero este es un vídeo así explicando mis cosillas y que vuelvo y que tal, y que es súper importante, voy a mantener una continuidad con el canal bueno, realmente parece que este año solo tenga tiempo para estudiar y eso, pero no sé, a mí me gustaría también estar con el CSGO y tal porque los que me conozcáis ya lo sabréis pero los que no, yo soy una viciada CSGO, con Strike Global Offensive, para los más noob, me gustaría estar en un equipillo, que bueno, me han hecho unas pruebas así para entrar en un equipo de chicas y supongo que, que, no sé, va a ser guay y tal Pero espero sacar el tiempo de donde sea ¡Pero lo importante! Lo importante es ser positivo, ¿sabes? O sea, si tú te lo curras, si tú tienes ganas de hacerlo bien, pues lo vas a hacer bien, obviamente Estoy intentando mirar ahí, a donde he de mirar para que yo esté mirando a la cámara Y creo que me está yendo bien, porque yo normalmente hablaba de los vídeos así, ¿sabes? O sea, iba girando, iba girando la cara y, y miraba a todos los sitios, a la ventana, a la pared Menos a, a la cámara, o también miraba ahí, a la pantallita de la cámara Y bueno, estoy intentando mejorar como blogger. Que, bueno, quizá a algunos no os interesa mi vida, no todo va a ser sobre mi vida van a ser sobre cosas que se me ocurran. Estoy a full de imaginación y a full de todo. He hecho un montón de guiones, tengo un montón de ideas para vídeos y espero que las pueda llevar a cabo. Así que si os interesa mi estilo de hacer vídeos, de hablar, de expresarme, de hacer el idioto, me podéis seguir en Twitter. Por la calle, no, por la calle no Y en Youtube, que bueno, que, que me haría mucha ilusión y me podéis dejar comentarios porque hace mucha ilusión leer comentarios Y ya no me comentáis ¿De qué me sirve a mí tener mil suscriptores? Si no veis mis vídeos, ni comentáis que ya lo sé, que ya lo sé que he tardado mucho en subir Y que, que lo he hecho muy mal estos... Últimos meses, años o lo que sea, pero yo, yo prometo que me lo voy a currar a partir de ahora. <risa> Pese a que hoy he dormido solo dos horas, estoy haciendo esto porque, porque sí, porque es muy guay, porque me mola mucho y porque las cosas que te gustan te las has de currar, que no viene todo solo. Que es lo que yo inconscientemente pensaba, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido una persona muy de YOLO y de que las cosas me vendrán solas, o sea, ha sido casualidad que las cosas me hayan venido solas durante mucho tiempo, pero si te lo ocurras, bien, más y mejor <risa> Tengo 3 minutos de la tarjeta ST <risa> Bueno, yo ya he acabado el vídeo He acabado el vídeo porque he dicho muchas cosas Sin sentido, estoy todo el rato así ¿Habéis visto el pelo de mierda que se me ha quedado? Esto, este color, es morado Y está más azul, color raro No se nota, es que es un color raro Y por aquí tengo rojo Y medio morado Y me está creciendo la raíz mucho Bueno, que Uh, cosas. Pues eso creo okay, que okay. muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos la próxima semana en el nuevo vídeo Lo tendréis seguro el jueves a las 8 Adiós Uy me mato